De noviembre de 2021, eh, desde la nueva sede de Liwan, eh, nos encontramos para presentar con su autor, Miguel Ángel Cervantes, el libro Cenobio, Poesía Completa 2009-2011, Poemas para superar una crisis a través de la lectura y la escritura. Damos las gracias a los asistentes al acto, al autor, y, y esperamos que el público que siga esta presentación pues se sienta complacido por, por el acto que vamos a celebrar Pasa la palabra al autor con mucho gusto y doy la bienvenida a todos Gracias Muchas gracias Paz y bien Bueno, estoy encantado de... Cenovio, que es un libro que, como ha dicho la muñeca de la librería, poesía completa. Y claro, esto al que no le gusta la poesía, hombre, cuando ven el volumen de más de 420 páginas, igual, mucha poesía que leer, ¿no? Y la, la idea con el editor explica Editorial de Madrid fue, primero, cerrar un ciclo. Yo quería cerrar un ciclo, esto es lo que yo viví desde el 2009 al 2011, y lo quería dejar registrado, pero para cerrar, ¿no? porque estamos ya en el 2021 y pues ya toca, ya toca seguir caminando, ¿no? Eh, y, y la idea era, vale, la poesía completa pero ¿y si aportamos algo más?, ¿No? Y en estas conversaciones con el, con el editor se nos ocurrió de, oye, son tres libros, son tres años, os pues explica qué te ha pasado cada año, ¿no?, y por qué los tres títulos de esos tres libros, eh, que aunque en general se llamaba Zenobio, yo siempre tenía puesto Zenobio, ahora explicaré por qué, bueno, seguro que estaréis interesados en ver por qué Zenobio, eh, pues le llamé primero Puente la Vía, el primero, el segundo esquife de paso, esquife es una palabra muy rara, pero es una barca ¿no? para pasar el río, y la tercera la senda del agua. Y tenía una cierta coherencia, de hecho la portada, pues es como un río, ¿no? es, mm, hace, hace referencia a eso. ¿Qué más? si sí, vamos a hablar de eso, también vas a hablar de eso de cenobio, porque claro, esta palabra no es muy habitual y menos escrita de esa manera, porque acuerdo que mi sobrina me dice tío, te has equivocado en la portada, se escribe zen obvio, con V, después de la B y digo, claro, ver, es zen, zen y obvio, porque es una cosa obvia la que vas a poder ver eh, si es zen o no lo que escribo, pero, entonces ¿es falta algo de sí pero también zen obvio que es Zenobio con fe. ¿no? Y es ese es el lugar eh, de eremitas, conventos, templos que hay en eh, ciertos sitios de retiro. Eso es un cenobio. Entonces, eh, también hace referencia. Eh, bueno, yo tengo muchas referencias judíocristianas por Magzo y fraile, Entonces, eh, a mí me recordaba también. A una lectura, ¿sí? San Pablo, incluso Cristo dice, y ¿no? ir a tu templo interior. Entonces, ¿dónde mejor que en un cenobio donde hay un templo y ahí puedes trabajar más tu interior? Y los poemas realmente es un trabajo interior. Es la recuperación de ese, de ese camino, de ese proceso eh, de tres años de terapia transpersonal en la crisis de los, crisis de los 40, 40 años. Y además, un divorcio bastante conflictivo. Entonces, ahí hubo mucha, mucha crisis personal y de todo, ¿no? Y hubo un despertar. Entonces, eh, ahí, eh, en ese cenobio interior, es donde se fraguan todos los, los poemas reunidos, Pero claro, poemas, para lo que se ve, son 300, más o menos. Y de, de las 150 páginas restantes, ¿qué es? ¿qué? ¿no? Entonces, bueno, como digo. Hay una primera parte que te explica todo esto que así, más extendido, de lo que es cenobio y por qué cenobio. Y luego, de cada año, lo que me pasó en cada año y por qué el nombre de Puente de la Vía, Esquife de Paso, porque estaba en ese proceso de pasar, eh, intentar fluir, y luego la senda del agua, cuando uno ya ha despertado, se ha transformado, es un proceso para la vida, ya lo sé, eh, pero eh, esos primeros años que ya empiezas a dejarte fluir en la selda humana, ¿no? por eso son los tres y claro, luego hay dos capítulos más y el cuarto capítulo es un taller de lectura transversal hablando con el, insisto, hablando con el editor se nos ocurrió decir oye, tú explicas en el libro que, que muchos de estos poemas los hacías en recitales eh, tanto individuales, colectivos, o con siempre me gusta hacerlo a dos voces, ¿no? Con otra persona, normalmente mujer, sobre todo porque son dos energías, son dos, dos tonos de, de voz, son, aunque fuesen los mismos poemas, son dos formas distintas de abordarlos, ¿no? Y de hacerlas llegar a la gente. Entonces, bueno, pues, eh, vi que ya había hecho mi primer libro y lo hacíamos de una manera eh, propia para los recitales, tratando una serie de temas, entonces dije oye, pues comparte, la gente no se lo va a leer, o se lo puede leer de principio a final, o vamos a darles opciones de lectura, y el, el gran maestro de esto es un novelista, ¿no?, eh, y el, el Rayuela, el escribió Rayuela, y Rayuela tú lo puedes leer de principio a final, o abajo de poner a la página 28, Ahora vete a la 143 y tal, ¿no? Pues algo parecido es lo que yo he querido hacer aquí. Entonces, el libro vas a poderlo leer, si quieres, de 10 maneras distintas. Aparte de que hay amigos, coach, terapeutas que lo están utilizando, incluso eh, pues, mentores y demás de, de poesía o de meditación, que lo utilizan. ¿Para qué? Pues para inspirar, entonces... Eh, Dependiendo, a lo mejor hoy vamos a tratar el tema de las emociones con su cliente, pues se va a la, al cuarto capítulo, y ve la opción de emociones, busca la, los poemas y elige, o hace elegir al cliente el poema para que le, le inspire, ¿no? O, o le revele algo, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de utilizarlo, porque yo ya te doy 10 maneras distintas, aparte de la normal, que hay que tener ganas, pero bueno, de principio a final pero, y luego también te tiene que gustar la poesía, eh, y bueno, pues, es algo más. De hecho, eh, en Diván, eh, en la feria del libro, pues, eh, fue muy divertido porque abordábamos a, a, a la gente, nos pasaba por la, por la caseta, y eh, bueno, pues, eh, yo en función de cómo veía quién era, por la edad, por el interés, por el, ¿a qué te gusta la poesía? Bueno, no, es que me gusta esto del zen, ah, entonces le hablaba del Zen, ¿que te gusta la poesía? bueno, te decía que esto es buenísimo no, es que yo escribo, ah, que escribes o sea que hay un taller de escritura que es el quinto capítulo eh, no me he presentado soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar y yo ahora le pongo dos o tres etiquetas la primera ahora es mentor de éxito espiritual y la segunda es mentor de escritura desde el alma eh, que es lo yo anterior a, a apostar por la mentoría espiritual ha sido un proceso. Al llegar ahí, he tenido que pasar por mentorizar desde el alma con la escritura desde el alma. ¿no? Eh, entonces, se nos ocurrió eh, al editor y a mí que este libro podía ser muy bueno, porque como hablo de la transformación personal en todos los órdenes, y entre otros el de la escritura, porque lo que escribía yo en el 2005 o en el 1998, no tiene nada que ver con esto. Te sorprendería, es que este eres tú, sí, soy yo. Pero eh, no tiene nada que ver, ¿por qué? Porque el trabajo, ya entraré un poco en ello, ¿no? Con el zen y con el silencio, pues te transforma, ¿no? Entonces, bueno, ese cuarto capítulo es un taller de escritura creativa. Y es un remodelado y mejorado, un ebook que yo regalaba a los... Clientes que querían escribir o empezar a escribir, pues mis secretos. Cómo eh, escribir, eh, pero desde otro sitio. Porque al final uno puede escribir de la cabeza, escribir muy enamorado y tal, pero ya al final todo tiene a veces un, un tiempo. Es decir, gente si ha escrito una novela, puede escribir 20, o después de escribir una novela ya no escribe más. O escribe un libro de poesía y ya se queda seco. ¿No? Entonces. ¿Qué hace? ¿Por qué se ha quedado seco? A lo mejor eh, ha escrito, encuentro muchas veces a personas jóvenes, chicos, chicas y tal, que con esto de enamoramiento, su primer amor o tal, pues escriben muy bien. Pero después ya se acaba eso, o ya están acostumbrados a la persona, ya no escriben tantas poesías, y ya empiezan a dejar de escribir. ¿Por qué? Han escrito desde un sitio y no desde el alma. Escribir desde el alma no es escribir cosas espirituales solamente, ¿vale? Sino... Escribir de es escribir de la conciencia. ¿vale? Que es el, el trabajo que yo hice en este libro, se ve. Toda eh, la transformación personal a través de la lectura y la escritura. ¿no? ¿Qué pasa? El, el que tú seas consciente cuando escribes desde dónde escribes, te hace que lo que escribas sea fácil, fluido. Y yo digo flexible también, es decir, te adaptas. Y sabes desde dónde escribes. O sea, yo puedo escribir, de hecho tengo algún premio de poesía erótica, y eh, no lo sé, pero creo que ya gané no este año un premio de poesía mística, ¿vale? Que, Oye, qué diferencia, ¿no? Yo, sí. Y mi anterior libro era Camino de Perdición en el Silencio, que bueno, son pueblos meditativos, pero de andar, de naturaleza y demás, ¿no? Y luego tengo otros que son muy urbanitas, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa con lo que estaba diciendo? El escribido de Dama es ser consciente desde dónde escribe. Oye, que por ejemplo, ahora estamos eh, con temas por ahí y por el tema político, hay muchos, eh, mucha juventud y tal que son mm, poesía protesta, ¿no? Eh, muy visceral. Pero son que de las vísceras, desde, desde esa parte te digo, yo también, que yo, estas cosas que ahora se, se ven por ahí incluso en televisión o, o, o en ciertos mmm, movimientos políticos sociales, incluso de, de, de su extrema izquierda y demás, eso ya lo en los 80. Esta, para mí ya pasa eso. ¿Qué pasa? Yo ahora no, no necesito, ¿no? pero por ejemplo, ayer fue el día del tema de violencia de género, pues sí, es muy distinto hacer un poema desde la rabia, desde el odio, Hacerlo desde la conciencia y eh, desde unos valores distintos a la propia reacción. Ojo, que está muy bien que hagas un poema protesta y desde las vistas. Pero por favor, ten claro que lo haces desde ahí, que no pase nada. Claro, a lo mejor luego toda tu poesía es distinta. Dices, no, esto es que no, no cuela en este poema, no en este libro no cuela, este libro. Este poema, ¿por qué? Porque está hecho ver la rabia. Y habitualmente esta persona hace poemas de amor. ¡Qué raro! Además, es que esta distorsiona. ¿Qué pasa? Si uno quiere hacer un libro, da igual que sea novela, teatro, performance, lo que sea, es bueno saber desde dónde. Entonces, todo el descubrimiento que hice en estos tres años con Zenobio fue el pasar a escribir desde el alma, que yo entonces le llamaba, y aquí en el libro lo explico, reconexión poética, porque reconecté. Y bueno, reconecté con mi poeta, con ese talentillo que tenía, pero sobre todo la reconexión con mayúsculas, ¿no? Que yo en los talleres que doy de escritura, y aquí ya también hablo de ello, pero no tienes que estar con el quién, con el quién mayúscula. Con el ser, con Dios, con la energía cósmica, con la inteligencia universal, llámalo como te vean. gana. Con la nada, el vacío, fe, obvio, vaciarte, y luego, en el vacío, es donde, aquí, en novio también lo explico, es donde en el vacío, en el silencio, se te revela. Entonces, también ya empiezas a ver que la escritura es reveladora. En la Biblia están los profetas y tal. Es decir, yo aquí unos cuantos poemas que te garantizo que no son unos. Los ha escrito Miguel Ángel Cervantes a modo pero no son unos. Años. Eso... Te puedo. unos cuantos, ¿eh? No te de decir todos, pero bastantes. ¿Por qué? Porque llega un momento en que en el silencio te pasan cosas, incluso hasta el lenguaje que utilizan, ¿no? Lo están ahí los famosos cuatro acuerdos, ¿no? Y uno de ellos es cuida tu lenguaje. Pero claro, parece que te dice un cura alguien cuida tu lenguaje. No, no, es que en el contacto con el silencio, eso mmm, se va fermentando. Por eso digo, cuando tú escribes del alma. Y sabes que vas a hacerlo desde la rabia, perfecto, y vas a hacer un poema de protesta, un poema mmm, que, que, que sea de rebelión, pero porque estás conectado ahí. Y sabes que lo haces, si ya incluso hablásemos de los chakras ¿no? y estas cosas, ¿con qué chakra? Con el de aquí. Claro, si lo haces de, de amor, pues lo haces desde aquí. Pero también puedes hacer cosas mentales, ¿por qué no? Yo tengo aquí algunos que llaman hasta constructos. ¿no? Es que la palabra ya que uh -huh. tiene tela, ¿no? Es muy, muy filosófica, muy. Eh, muy mental, pero yo sé cuando de aquí también te puedo decir, este poema está hecho con la mente porque sí, porque, aparte ya lo hice yo normal, <risa> pero que soy consciente que es muy mental, de hecho eh, antes trabajaba en una empresa de logística en una empresa de comunicación y el director general, un amigo mío decía, Joder, es que esto es muy, es muy poco emotivo ¿no? no veía demasiados poemas emocionales, emotivos y tal. no, no, El trabajo zen, que por eso es zen obvio, dije, oye, eh, ¿te has dado cuenta que, eh, que zen obvio responde a lo que tú dices? Es que es muy mental. Bueno, le había leído unos cuantos, ya vez cuando le daba alguno, ¿no? Eh, o le dejaba a alguno leerlo. ¿Qué pasaba? El zen, como yo lo veo, es un trabajo, sobre todo, de parar de aquietar la mente, entonces es un trabajo muy mental, de hecho el budismo y tal si oyes a algunos gurús o maestros ahora o, o demás, en, en que YouTube los puedes escuchar es que te seccionan la mente de una manera, y to, to, todas las cosas mentales de una manera, digamos, científica y tal es muy mental claro, la parte emotiva no, no se ve aquí hay cosas emotivas bastante también pero bueno que hay que distinguir que todo el trabajo que hay aquí, o gran parte, es en es de esa limpieza mental que me ha ido transformando. Y el silencio lo que hace es este transformar. Quieras o no. Esto, eh, cuando dice mm. terapia transpersonal, porque estos son los tres años de formación en terapia, los dijo antes, en, en la primera sesión presencial que tuvimos, ojo, estáis a tiempo. Si empezáis, ya no hay vuelta atrás te podrás ir de aquí, pero ya has empezado a despertar y esto irá más despacio, más deprisa, te quedarás parado, pero volverá a ti porque lo que tiene esto es que no hay vuelta atrás. Te entra como cosa, ¿eh? no, no, no, y al final es verdad, no tiene vuelta atrás. Eh, podrás eh, cambiar de, de espiritualidades, de prácticas espirituales, eh, de creencias, pero ya estás en un proceso donde lo que te van a venir son los maestros de hecho aquí explico cómo como en terapia transpersonal y para bueno, crisis eh, que por eso son poemas para superar una crisis eh, a través de la lectura y la escritura bueno pues esto, eh, en internet estaba mal eh, divorciándome con muchos juicios y muchas movidas y tal o buscaba algo y me, eh, apareció que final claro, que apareciese terapia nacional y hay muchas más, pero bueno, a mí me llamó la atención esa. Entonces, luego ya quien, quien fue mi tutora y tal es la próloga de este libro. Es un encanto de mujer. Y ella vivió todo este proceso en, en vivo y en, y en directo. Y bueno, pues cuando leéis que queréis hacer el prólogo, bueno, me encantado. Además, es un prólogo que si lo leéis os va a dejar un poco. porque parece que no habla de mi libro y tal. Y, y, y es que habla de, de lo que nos pasó ¿no? y de lo que, de lo que pasa. Eh, cuando uno empieza a meditar, cuando uno empieza a interiorizar, a verse, incluso empieza a espejarse en el otro. Claro, en mi momento no estaba yo para espejarme en nadie porque ya digo, tenía un divorcio muy conflictivo y, y, y muy doloroso, ¿no? Pero es, es el camino, ¿de acuerdo? Entonces, Zenobio eh, es un libro donde se va a ver todo un proceso de transformación, ¿eh? quien esté ahora mismo en crisis personal eh, religiosa eh, de relaciones pues aquí va a tener material para ayudarle a transitar eso porque este es el camino eh, que yo he recorrido ¿no? y que bueno no tengo ninguna vergüenza pues lo comparto de hecho yo siempre le digo a unos clientes a los que ayuda a escribir y demás que esto cuando está ahí como tú lo tienes, es tuyo. Sea, el poema no diga así: mira es el que quiso decir aquí? Y decir: ¿A ti qué te importa lo que yo quise decir? ¿Eh? Matemáticamente no soy nada. El resto es amor. Esta es mi experiencia. Ahora tú, ¿Mm? ¿qué quiere decir? No. Tú ahora, este poema que acabo de hacer así, que eso es de los córdicos, ¿vale? Eh, pues lo mismo no te dice nada. Pero a mí me pasó una vez en una presentación, porque este ese poema pertenece al primero, a de eh, una vía, una profesora de matemáticas, mira, profesor, se quedó, empezó a comprender muchas cosas y a dar un salto, eh, que oye, pues San Pablo no había conseguido con eso cuando se casó y leído la famosa lectura, ¿no? Eh, de, del amor, pues, pues no se enterado mucho, en cambio con ese, esos dos versos se le abrió un mundo, ¿no? Pues es lo que tiene el libro. Eh, ¿Queréis preguntar algo sobre él? ¿Qué os gustaría saber? Porque no lo habéis todavía adquirido, no lo habéis leído, pero. Cenobio, ¿qué os... ¿Qué queréis saber de este libro? Bueno, ya has explicado parte de, de cómo lo has escrito. Eh... La gente que, que, lo ha, que lo ha leído, uh -huh. ¿te ha dado ya alguna opinión sobre...? Sí, bueno, hay, hay bastante feedback que se dice, ¿no? Eh, como te he dicho, no ente, yo estoy en un mundo de, de terapeutas, de coach, de el tema de escritura y meditación, y dependiendo de, de cada uno, eh, pues lo lee, ¿vale? Por ejemplo... Eh, hace, hace como seis meses, antes de verano, un amigo hacía ya años que no le veía, pero bueno, ya moría y tenía mucho feeling. Yo no sabía que estaba divorciándose. Y cuando le digo, oye, habíamos quedado, ah, ¿por qué no sé qué? Te, tengo el libro ya, lo quieres. y que te dice una cosa, que no te lo compro por amigo. No necesito comprarte los 15 euros. Si se lo regalo a mi prima. No. Eh, cuando le dije, ah, que te estás divorciando, pues mira, acuérdate, ya hemos, ya hemos hablado de estas cosas, pero este libro lo que reúne son los tres años que todo mi proceso doloroso, y eh, de hecho el subtítulo es para superar una crisis a través de la lectura, y la crisis esa que yo viví, sobre todo fue a raíz de, de esa separación, ¿no? Así que yo creo que te puede venir muy bien, y me acuerdo que lo llevaba, y, por lo típico, abres, y no... Abrió él, dijo, te voy a yo, yo creo que te va a venir bien este. No, no, mi ángel, déjame. Lo cogió. Y, y por ejemplo, igual puedo, puedo hacer ahora, ¿no? Yo y mi sombra en sintonía. ¿Desacuerdos? ¿Cuáles son los síntomas? Yo y mi sombra, disentimos, en otra onda. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están? ¿En quién los busco? Yo y mi sombra en el campo de batalla disolviéndonos, en una dulce mirada, en un edulcorante beso, azúcar y té, son las 5 de la tarde. Entonces, aquí yo, no bueno, lo recuerdo perfectamente, es esta semana, eh, en el que escribí este libro, eh, este poema, estábamos trabajando las sombras. Entonces, pues habla de las sombras. ¿no? <risa> eh, y bueno, pues a lo mejor él dice... Eh, realmente, cuando uno ha trabajado en interior, eh, ¿quién tiene el problema? ¿Yo o mi personaje? Eh, ¿Cuáles son mis sombras? Otros vienen otro lenguaje, mis pecados. Mis... Sí. Y, ¿Y cuál es el problema, al final? o sea Y te hace ver, ¿no? Entonces... Eh... O sea, que son interpretaciones personales. Lo o... que te ayuda es, precisamente, a conocerte a través de lo que sientes cuando, o lo que te dice, el poema, el poema estas. Y a veces pasa, como él, él no ha escrito nunca. Mmm, quiere escribir, pero más cosas más narrativas para entenderlos, incluso poemas, o sea, libros de autoayuda, pero este amigo, pues, poéticamente, pues no. Es pues amigo mío, y le, bueno, pues cuando había algunos poemas míos les ha gustado. Entonces, ahí es donde yo vi también el, el, la cualidad de mis poesías, eh, que son reveladoras, y una vez que son tuyas, eso no te hayan dicho por qué, pero. Eh, son tuyas y descubres cosas a las que tú no pones palabras. Porque lo mejor eh, a decir, yo no he escrito poesía nunca y tal, y como mucho escribiría textos, como si un texto muy, con mucha profundidad y muy bien, ¿no? Pero poesía, ¿no? Entonces eh, ve que esas palabras que él no tiene las encuentra ahí. De eso se trata. Yo, por eso, cuando digo he escrito esto y ahora ya es tuyo, es que es tuyo ya las compras, o sea, es tuyo, o sea, eso ya no. Eso sí, si un día lo compartes y tal, pues de mienaje a No decir por los derechos de autor, sí bueno, pues, siempre viene bien algo individual de cada uno ¿no? que sea, ¿no? Pero que tampoco pasa nada. O sea, no. Entonces, ¿no es? esa es una manera eh, de, él, de él utilizarlo, y dice, oye, pues me lo llevo, porque estoy en plena vorágine, la que él estaba hablando bastante bien con su pareja, pero bueno, eh, aquí habla de muchas cosas interiores, sobre todo, desde un punto de vista también de los hombres, que es bastante difícil que los hombres eh, expresemos nuestras emociones y nuestras cosas, ¿no? Entonces, eh, es más fácil ver libros de dolor y de crisis y tal, de, de poetisas, y más en estos tiempos, ¿no? ya de los 80 y tal, eh, una riqueza brutal de, de, de, de, de poetisas, ¿no? Que, o poetas, mujeres, que escriben y lo hacen muy bien todo ese tema de emociones y tal. Pero de un hombre... No, no es tan fácil, sobre todo en, este, en esta temática, ¿vale? Porque, porque más emocionales y tal, y de toda la historia, ¿no? Y el siglo XX, eh, sobre todo. Pero lo utiliza de esa manera. Luego, me acuerdo que, que este libro no ha podido, porque más estaba, vino casi a cojar, eh, cojeando y está en casa con la, la pata estirada, ¿no? Este es psicólogo y terapeuta y lo que utiliza es eh, para eh, inspirar o, o darle un tip a su cliente antes de antes de irse, o a veces utiliza como, a decir, como terapia intensiva, durante una semana le manda un poema, distinto, sobre la temática que están, ¿no? Oye, están trabajando las sombras, las emociones, el dolor, no sé qué, entonces, bueno, le coge balaguía, ¿eh? eh, que para eso eh, está hecha, que dice, oye, me ha hecho porque antes me tenía que leer todo el libro y buscar, oye, el... el los poemas que hablan de, no sé, sea, verdad, eh? yo he visto su libreta y tenía, dijo, no me la podías pasar a mí porque mitad el trabajo estaba hecha. Pero bueno, él, él, él hace un trabajo eh, así. Luego, otra gente, otros amigos, con lo que he hecho, lo que hacemos son performances eh, poético-meditativas. Entonces, aquí hay poemas que inducen a la meditación. De hecho, hay en la primera parte, una introducción, hay eh, ocho poemas de instrucción Zen. Es decir, explico pues, esto del Zen porque, ¿no? Digo, pues, mira cómo te enseñan a, a meditar y tal, oye, pues primero tienes que hacer una reverencia, eh, el gas, tal. Entonces, eh, hay ocho poemas, creo que son algo así, que el primero es la reverencia, luego el poner la parafernalia, que no siempre son directores, el de poner la vela, poner el incienso, pero bueno, juego con esa parafernalia, eh, otro poema, luego la postura, como tienes que ponerte, ¿eh? el, que es la parte postural, luego la... La, la postura interior, ¿no? la sonrisa interior, ¿no? que es muy importante, no es una meditación, fe o la que yo he practicado, eh, y eh, así voy describiéndote las formas de instrucción, pues si te quieres empezar a meditar. ¿eh? Entonces, eh, ¿por qué pasaba? Pues yo a veces, que con este libro lo que intento que hagáis es poder eh, resumir o... Es decir, compactar esa experiencia y tenerla ya registrada, ¿vale? Entonces, yo es lo que he hecho, eh, y ojo, todavía sigo haciendo, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, eh, estoy en meditaciones que hace mi pareja, y me dice, joder, ángel, es que no, no has meditado. Vamos a ver, no he meditado como tú diriges la meditación, <risa> ¿vale? ¿Por qué? Porque me dice, oye, pues eso, colócate, respira y tal, ¿no? y déjate llevar pues, pues, eh, la, la guía ¿no? que te, que te va soltando. Yo es que me, me muestra muchísimo. Eh, y lo que voy es, tengo siempre un lápiz, un papel, y eh, traduzco. Es una cosa, no puedo explicar de otra manera. O sea, traduzco eso que me está diciendo. La sensación. Eh, no, no, incluso hasta la, la propia una frase, una palabra, ¿no? Eh, yo que sé, imagínate. Eh, respira, entra en tu templo interior, ¿no? pues a lo mejor empiezo hablando de eh, en mi templo interior eh, está mm, todo revuelto, ¿no? pero porque ella está empezando a hablar así y, y a lo mejor esa palabra me cautiva y voy traduciendo eso, ¿no? y luego empieza a hablar de, del ser, de las estrellas, de, del plasma, del no sé qué, o sea, ella tiene un lenguaje y yo lo que intento, ¿no? pues sí, lo consigo, me lo traduzco, entonces, creo eh, una serie de poemas, de hecho, eh, he presentado a un premio de poesía mística, he dicho que sale el, año, el mes que viene, y gran parte de, de esos poemas que eh, están en ese libro son esas experiencias a las que me, me ha llevado, en este caso, cuando he hecho, he hecho otras cosas, y hago otras cosas, pero eh, muchos de los poemas son de esas experiencias con el ser que ella habla, es pues claro, el poema es mío no es de ella, o sea, ella me ha inducido esa experiencia, me ha hecho conectar con el ser, con el silencio, con la vibración, con la luz, es decir, ella... Y yo todo eso al final, bueno, he hecho una recopilación eh, de poemas y le he un premio, ¿no? entonces a lo mejor mi próximo libro, pues, eh, será de eso como yo utilizo en la poesía, una de las formas de utilizarla, que es lo que también vas a encontrar, en el libro si tú eh, lo, bueno, pues lo, lo lees y, y lo utilizas. Es, es un libro que es un manual práctico, pero sí. Y eh, eso es lo que te puedo decir. El feedback que me han venido es que cada uno lo utiliza de una manera, eh, no solamente la parte de poesía, porque hay gente que le interesa saber Oye, ¿tú cómo has superado una crisis. Entonces se van a la parte de texto <risa> a, ver, a, a ver qué digo. no y, por ejemplo, la última parte, que es lo que vamos a hacer para acabar, eh, es un taller de escritura creativa, de escribirte de alma. Entonces, eh, durante varios años, bueno, estos años ya me venía un poco rondando, ¿no? ¿Qué te va pasando con el contacto con el silencio? ¿Qué va mm, con el tema de la inspiración? Eh, ¿Con el tema de, de que te lean, no te lean, Es decir, a la cabeza de un escritor le pasan cosas, o de uno que quiere escribir, ¿no? Y, y, y tiene bloqueos y demás. Entonces, eh, los poemas que de esa última parte del taller hablan de ese proceso y eh, explico mi método. ¿vale? Yo me he inventado el método, el método PCE. PCE. Sí. Me dijeron, pero tú eres del Partido Comunista. <ríe> no, no, no, que puedo ser. Claro, en este caso, no. PCE responde a par, conecta y escribe. De hecho, yo aquí hablo del PC al cuadrado. ¿Por qué? Eh, porque es para, conecta, escucha, y escribe. Una vez que estás reconectado, una vez que estás alineado, fluye. Esto funciona. Ah, funciona, y seguro que funciona porque está funcionando. De hecho, yo una de las cosas que hago es a veces... Dar talleres de haikus, que son poemas breves de tres versos, de cinco, siete y cinco sílabas. Por lo tanto, decir, no es que no sé pues ya, sí, hombre, que no te pido un soneto ni un romance, que son tres líneas, ¿vale? En primer tres líneas muy cortitas, ¿vale? Y eh, el sepelente genio, y aquí de hecho hay un poema que es el prepositivo haikus al silencio, que son, eh, con cada composición hago un haiku. Eh, Cómo te llevo a, a la experiencia del silencio con cada, cada tres versos hay un a ante bajo que abre con un contrapé por cuantas inicios o letras y te está claro pues, bueno, pues está hecho así entonces esta persona en, en los talleres dice no yo he escrito nunca no ah, es que soy de la directora financiera de, de mi empresa y tal o sea, no he no, no escrito ni cuando era joven o sea no he no, no escrito un poema a mi novio que no no sé y haciéndola parar conectar y escuchar de manera cero, que es en el, el aquí y la hora. ¿Qué pasa? Eh, me acuerdo que estábamos en una zona de la, de la sierra y claro, me empieza a hablar de, de estas flores que tenemos en, en las casas. Eh, son muy típicas aquí en el. No, las de campo, no, no, ah. en las casas, eh, que son así muy floridas, como rosadas también. Bueno las macetas que tenemos muchas veces en casa, ¿no? Me estaba hablando de las macetas que Dasha. de Dasha. de estamos aquí en mitad de dedos, y yo no veo ninguna geranio. Ah, se... no, no es <risa> giránima, <risa> papá, tío, ¿Me no me estás contando. Eh, siento que <risa> bien huele el geránima. para, deja tu mente, conecta, abre los ojos y escucha. ¿Ve? Que me diga, si eso es una jara o no, pues oye... Uh -huh es que saberlo, es verdad, pero el pajarito, pues yo por ejemplo, me gusta mucho la naturaleza y tal, pero pues yo no con los pájaros, vale, pues tiré eh, trinan los pájaros en el poema, pero no te voy a decir que es propiamente un, un cuco pues vale, no lo sé, pero eh, háblame de lo que ves aquí y ahora, me acuerdo que estábamos con eh, los pies en, en, en, en el río, en el río que había y tal, entonces, ¿qué sientes aquí ahora? Para, conecta y... Siento frío en los pies. Ya que le pegó un salto. Tengo el alma alada. Y luego, el tercer tienes un remate, ¿no? Y, y el sol me quema. ¿Qué tiene que ver? El frío, el agua y tal. Pues, el tercer verso, Por ejemplo, le enseño a los que sea un poco rompedor, que te, saque, que te saque un poco de ahí. Y claro. Era eh, eh, eh, una persona que era muy blanca, entonces le estaba quemando el sol, pero claro, teníamos los pies en el, ahí en el, en el, en el, en el río, el agua verdad. Pero fíjate, ya cómo entró a conectar con ella y habló del alma, que oye, tiene su cosa poética, ¿no? Entonces, fíjate cómo con mi método para conecta, escucha, escribe eh, y escribe zen, obvio, que es en el aquí, en el ahora, en el presente, y déjate de que no sé qué y tal. Ojo, que quieres escribir de la memoria. Respiras y entonces conecta con tu memoria, ¿no? Hay gente que hace trabajo de constelaciones, transgeneracional, eh, yo qué sé, eh, sanación de los padres, hay un montón de terapias y mm -hmm. tal, ¿no? ¿Vale? Es que ahora no toca la sanación del padre ni del ni niño interior. Hombre, del niño interior a lo mejor sí, ¿no? Porque eh, podrás conectar con él ahí en, en el agua, ¿no? Y claro, se puso a chapotear. O sea, Ahora puedo hacer otro, otro poema, se sentía una niña chapoteando. Eso le ha hecho, pues, 30, sí, 30 años antes. <ríe> se acordaba de un charco, en un río ahí en su pueblo y tal, ¿no? Vale, entonces habla de la memoria. Pero entonces, el poema no es de la aquí y la ahora, del presente, sino vas a hacer un poema, recordando, Fantástico. Por, ahí, por eso digo yo de escribir de drama. ¿Desde dónde escribo? Y... Una vez que he conectado, puedo hacerlo de la memoria, de la cabeza, lo que sea, pero no es lo mismo lo que le salió en ese momento presente, de que he dicho del agua, cuando empezó a recordar, entonces un poema sobre la memoria, eh, lo que recordaba, y bueno, pues lo que aparecía, los elementos, no eran los mismos. Pero, claro, tenía que hablar de la estufa, que estábamos en, estábamos en la serra, ahí no había estufa, estábamos allá afuera, ¿no? Porque estás en un albergue, podrías hablar, ¿no? Pero no era el caso. Entonces, de eso se trata, con el libro. ¿Vale? De que puedas eh, leerlo y comprender lo zen, que es el trabajo en el silencio, porque esto habla de ese, de esa, de ese encuentro con el silencio, y lo que te va transformando. Y esa transformación interior, pues aquí te la guía en tres años, bueno, se van trabajando temas en terapia ¿no? y, y demás, y, y lo que vas viendo de una manera a usada depende si te del tirón o, o quieres hacer todos los días un poema o, o otro día pues también lees el texto a ver qué va a esto o, y demás, qué cosas inspiradoras, o qué es que lo que vamos a hacer, como he dicho él, ahora. Yo creo que la, la escritura y la poesía es sanadora. Entonces, con el taller, que yo pongo, los secretos, ¿no? 13 secretos, pues te hablo de cómo sané. Y vas a ver poemas como esa nada. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues va a ser como muy sencillo. De los primeros poemas de aquí, ¿no? Eh, es un poco triste, además, un poco raro. El, el poema, para que luego veas lo de la escritura, qué diferente es. Dice el poema 2. ¿no? De tus pestañas de estaño caen gotas, derretidas, derretidas de sentimientos, y suelo lágrimas al fin y al cabo esto fue pues, una, una mala tarde que tenido cualquiera, de, de llorar porque ya no tenía que explotar ya, ya empieza a permitirme llorar o sea, eso de Miguel Bosé los hombres no lloran sí. pues era esto, Miguelito. que la ha llorado mucho, por lo que ha dicho últimamente en su último libro, ¿no? Sí, sí. ha llorado mucho, pero claro, él tenía que cantar que los hombres no lloran, ¿no? que tienen que pelear eso lo decía su padre entonces, ha tenido que sanar, con su, eh, lo que ha hecho con ese libro, sanar eh, su, pasado. su pasado con sus padres, ¿no? Entonces, fíjate, esto que es tan triste, eh, que es de los primeros poemas que escribí, ahora cuando hagamos el, el taller, que lo vamos a hacer a continuación, que hagamos el taller, va a ser los poemas con cada uno de los secretos, ¿vale? Y vamos a hacerlo de una manera poético-meditativa, ¿eh? por eso le aquí mi cuerpo. El cuenco nos va a dar un par de cosas, y es el centrarnos, porque el sonido del cuenco eh, yo lo he en, en muchos de los recitales que hago, siempre lo llevo, eh, es una mano de salto, incluso para meditar, ¿no? yo un amigo hacía cen para niños de catequesis, digo, ¿cómo? Digo, trata de Miguel, y eh, yo estuve cuando... Aquí hay personas personales, tengo una sanga zen, y esta sangre, zen, una de las sedes, <coughs> era en, en una parroquia. Aquí en Madrid que estaba muy abierta estas cosas. Zen en una parroquia, en una iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, madrileña. En este caso, pues sí. Y, claro, ¿por qué lo no utilizaba a mi amigo? Eh, éramos compañeros de, de, del grupo zen, de sangre, que se dice, ¿no? de Donde hacíamos... Y era porque era mano de santo para que los niños que salían del colegio a las 4 o a las 5, iban a la catequesis venían como locos. Les tardaban, pero literalmente tardaban media hora en que se cambien. O sea, ya como lo habíamos acabado ya se tienen que ir porque las catequesis no son de 5 horas. O sea, para niños, ¿no? Entonces había encontrado el, el, la resolución con los dos somos instructores de meditación y mindfulness. Dice, vamos a hacer bueno, meditación, o le llamamos un mindfulness, que ahora queda muy bien, ya el mío. ¿Tiene una palabra más? la es lo mismo. O sea, lo mismo es trabajar en silencio y tal. Entonces, claro, me los llevaba encima. En vez de hacerlo en el salón parroquial, en, la, en el espacio, no, se los llevaba a la iglesia. Los sentaba alrededor del altar. Me pues, hacía un frío. Bueno, un día estuve allí, claro, el suelo esto es de mármol y tal. ¡Madre mía! Y, porque yo me acuerdo que fui en otoño y tal. Y a, a ver lo que hacía, ¿no? Y, y claro, pues tocaba el cuenco. Y a niños. Y luego les enseñaba a respirar. Es, por ejemplo, en uno de los lo vamos a ver: inspiro, respiro. Y, chicos, si meditar es contar respiraciones. Digo, la parte básica, ¿vale? Es contar respiraciones. No es que te dejan que no, es imposible, que el cerebro está hecho para pensar, está ahí para eso. Lo que podrás es calmarlo, ralentizarlo, y de eso se trata, ¿no? Y a lo mejor esos espacios entre. Entre pensamiento y pensamiento, ahí está el espacio, ahí está el silencio, y esa experiencia a veces es dura o gozosa, pero bueno, no soy tan gozosa, porque da mucho. ¿Qué ha pasado? Es eh, una décima de segundo, un segundo y cosas de no estas, ¿no? Pero bueno, los niños se acostumbran, entonces era mano de salto, tocar el, el cuenco y luego respirar. Creo que hacían 8 o 10 respiraciones porque los niños no hace 40, ¿no? Pues lo típico cuando empiezas a enseñar a, a alguien, oye, 40, que son 15 o 20 minutos. O lo que yo digo muchas veces, eh, y lo explico, cuando en el, hay el poema de instrucción C, eh, que hay en sí. la introducción, y se enciende un, un incienso, ¿no?, eh, entonces lo habéis probado una vez, la varita, de incienso, la Sí, compras ¿Qué edad, son 20 minutos, 20 minutos o medio, depende de la calidad de la ¿Mira? esta, sí. que es lo, entre comillas, lo mínimo, lo que se pide como cosa básica, o cuando ya empieza a meditar uno, da pues eso. 40 respiraciones, que es 3, 4, 5 6 minutos, bueno, eso si no cuentas que te has ido y tendrías que volver otra vez, para... pero bueno, más o menos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? El, el incienso se pone para no estar pendiente, de, de, por pues, si estás pendiente de esto, no estás meditando. Claro. Bueno, aquí ya no tengo teléfono, bueno, y ahora lo típico, te ponen la alarma del móvil. Entonces si estás pendiente de dejarte la alarma, pues no estás pendiente de meditar, pues estás en silencio contigo y demás o respirando, contando respiraciones. Entonces, eh, yo lo descubrí y yo me dijeron que era verdad, pero no sé, yo esto, la verdad del todo no la tengo, ¿vale? Pero la meditación dura lo que dura un incienso. Y es que, que está cinco horas, está cinco horas. Yo tenía en, en, el, en el grupo, cuando yo otras personas, uno de los que nos enseñaba... ¿Ahora haces ¿eh? ¿Eh? meditación o no? Sí, además que la hago de distintas maneras, también hago eso, pero por ejemplo, yo, yo hago meditación andando. Y hay otro tipo de meditaciones, meditaciones guiadas, eh, mm -hmm. si es que es un mundo donde entrar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo entré, entré a transpersonal personal y empezamos a hacer una meditación. ¿eh? Y luego yo, pues, salí después de tres años y me metí en una sangre, en un grupo, porque además eh, ese grupo también tiene una parte que yo volví a recuperar mi parte. Cristiana, se puede decir, ¿no? Eh, bueno, me he vuelto a tan no gnóstico de todo, ¿no? Pero eh, con el despertar espiritual luego ya empezaba a comprender mucho de lo que yo hacía cuando era fey y, y de, pues, de esa vida, ¿no? Y ahora lo, lo veo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso me lleva a hacer otro tipo de, de meditaciones en la naturaleza, eh, con otros elementos, yo por ejemplo he creado varias de energéticas que es con poesía, o sea, hay meditaciones de, de mucho tipo, a partir de la del silencio, y, y el, el, el, el, se me ha ido, porque te voy a decir algo que hice entonces, ¿no? Eh, con, bueno, el pasar del Zen a otro tipo de meditación, pues sí, de hecho yo creo que, no sé si alguna de vosotras, compartiremos a una persona terapeuta o, o, o meditadora, instructora, con la que compartimos a veces por, por internet y demás, ciertas de sus meditaciones. Bueno, pues una manera, yo he ido, bueno, de hecho ahora estoy escribiendo un libro que es eh, un libro de espiritualidad, la de espiritualidad del siglo XXI, de la era de Acuario, y ahí lo que defiendo mi tesis es que en, el mes, en los años 70, 60, 70, 80, se nos abrió un abanico de, eh, vamos a llamar de prácticas espirituales o espiritualidades o incluso religiones, ¿vale?, sobre todo del oriente, ¿no?, y eh, lo que ahora, en el siglo XXI, en la era de Acuario, hemos dado el salto. O sea, antes el cura nos dice que tenemos que rezar de esta manera, rezar el rosario de esta manera, vas a un centro de yoga de no sé qué y te dicen cómo es lo que tienes que hacer, y además porque lo dice el gurú. O sea, me, me voy de la iglesia porque no me gusta lo que me dice mi superior, yo y me vengo aquí para que me venga un tío, el gurú de turno, que me diga lo mismo. O sea, esto no es... Y yo creo que por donde va el, el, la era de Acuario es a que uno en su desarrollo personal, en su proceso de transformación, eh, pues va tratando pues, las sombras, el dolor. Por ejemplo, ya de momento no se me ha muerto nadie. A mí me costaba hacer una terapia con, con alguien, la terapia del duelo y tal. Y entonces, que, me voy a un eh, que, ¿Cómo voy a, a, a hacer algo que no he vivido, ¿no? que no he experimentado? Entonces, ¿Qué pasa? A lo mejor tiene que llegar un momento en que, eh, igual que deje de hacer, ya, mira la sangra, pues luego me puse a hacer eso, eh, el tema de chakras y tal, entonces hay meditaciones energéticas, eh, con las manos, es decir, vas variando, porque Tú vas creciendo y vas teniendo necesidades, y lo bueno es que, porque yo estuve recitando muchos mantras, jaculatorias, porque empecé a sacarle gusto a, a, a, a las jaculatorias, que son las, los mantras católicos, ¿no? De la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay uno nada te turbe, nada te espante, que es un además de Santa Teresa, pero hay tal, ¿no? Entonces, empiezas a repetirlos, a hacerlos de esa forma mántrica, entonces ya de un momento en que al final también ya no te sirven o te sirven otras cosas. Entonces, eh, esto es lo que registra el libro tres años de, de descubrimiento, de, de prácticas, eh, sobre todo prácticas orientales, eh, de meditación, y re, reinventar o, o volver a escuchar o, o revivir las prácticas que yo había hecho ¿no? yo por ejemplo yo he hecho recitales eh, por Madrid y demás en parroquias ¿eh? he atrevido, sí porque dije yo tengo que eh, mi, mi propósito mi misión no hacer entender o sea yo, por ejemplo me fastidia esto de la iglesia siempre hablando de la cruz no dije muy bien voy a hacer un recital en la cruz, me acuerdo que más era el año de la cruz hace 4 o 5 años, algo así, y lo hice en varios espacios que no son de la iglesia, ¿no? en centros en... de terapias alternativas, cosas de estas, y tenía un amigo en la parroquia y dije, oye, ¿os importa? Voy a un... son poemas sobre la cruz, ¿verdad? Pero claro, no era casi ninguno poeta religioso, yo tengo un bagaje de conocimiento de poesía aparte de poemas míos, ¿no? Entonces, eso fue el primer año, pero la siguiente dice es de la Resurrección, porque de lo católico, de, de la Iglesia de Cristo, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta que lo importante es la parte de la Resurrección. Y luego otro año dice la Misericordia, ¿por qué no? ¿No? Entonces, este es el tema, que cada uno vaya encontrando que um, yo necesitaba pues, hablar de la Misericordia. Porque el año, según el Papa Francisco y tal, pues ahí empiezas, de hecho aquí encuentras poemas, eh, tengo otros libros donde... Es decir, yo tengo tres, cuatro, seis poemas porque estás trabajando durante un mes, pues el tema de misericordia, te pongo un ejemplo, o el tema de atención, de mirar al otro. Entonces, tengo un montón de poemas de, de, de la mirada. Y, y como mirándote? Eh, ¿Cómo me haces de espejo? Aquí hay alguno. Y que lo que yo estaba viendo, porque ya en el poema hablo de los ojos que estaba mirando de una compañera, hacemos una meditación en la mirada, que es una de las meditaciones... Eh, de oso, pues, sí. creo, y demás, ¿no? eh, Entonces, claro, ponerte a mitad en la mirada, en la mirada, eh, recuerdo que estaba, el poema, estoy hablando de, de ella. Además, luego se ve por su vida, que eh, una chica con 20 años había pasado una vida, que hay gente que en 40 años no la ha vivido, o sea, había pasado 4 años de su adolescencia a 20 años por toda la vida y por la vida. Y claro, yo tenía unas cosas en la mirada, o pues sea, nada más en el poema, lo, lo, lo, creo que lo digo, y luego es mentira, me di, o sea mentira, me di cuenta que ese dolor que yo veía y esa angustia claro no estaba viendo mis ojos, estaba viendo los ojos de ella más, claro, los míos son marrones, los de ella eran azules o verdes o algo así, pero tenía ahí un chasai, un ser y tal y es el dolor, lo que yo estaba diciendo eso que veía luego un día que lo paré y dije no, si estoy así." <risa> <risa> o sea, por eso digo que muchas de los poemas estos son reveladores, ¿no? y las meditaciones o las prácticas espirituales eh, pues vaya en función, ¿no? Cuando, no lo hago habitual, pero cuando encuentro que hay meditaciones de oso, dinámicas que llaman eh, movimiento, bueno, yo disfruto muchísimo. Eh, de hecho, aquí hay un poema eh, muy divertido. Eh, esto es un poema sufí. Sufí mucho cuando lo escribí. Y eje, es que, eh, sí. ¿ves? Es que el zen es muy gracioso, no, no, la verdad. Lo zen tiene mucha gracia. Entonces, eh, eh, ese, ese poema, pues me hizo entrar en el mundo de la espiritualidad también, eh, árabe o sufí y demás, y es una vía que exploré y trabajé, y de hecho, eh, gracias a la invitación de eso, he hecho Giro Sufí, y uno de los recitales que he hecho ha sido eh, con Giro Sufí, y me atreví a leer el poema girando y no me caí, y sí, no me caí, que dije, pues... Sí, porque llega al final, ¿cómo experimentas es que tú el mundo, la conexión? una de las formas, el giro es lo que te hace es girar sobre ti y al final lo que conectas, pues tienes sombreros y se ponen de una manera para conectar con el uno eh, Y bueno, pues tienes esa experiencia, claro, si tienes esa experiencia, eh, digo, pues, creo que fue así, es que no me caí. O sea, y me puse a, y está grabado, ¿eh? O sea, no es que te lo, haya, lo tengo grabado es que en YouTube y fue alucinante. Eh, es una experiencia, pero, pero para llegar a.. a al juego este por ejemplo que se sufrí pues es verdad que para esa simpleza y esa gracia tenía a sufrir eh, me costó escribir eso porque escribir una cosa sencilla con muy evidente y muy experiencial es complicado porque dije de mirarte mucho sí. y luego no en re, en, intentar que sea muy puro entonces bueno pues ahí ahí está bien dicho lo cual vamos a a tener una experiencia, porque yo en la invitación que, que he hecho en las redes, eh, esto va a ser una cosa distinta, va a ser eh, una experiencia eh, zen, bueno, guiada, zen obvio, veremos si es zen obvio, pero si alguna vez queréis escribir o utilizar la escritura como eh, sanación, yo la hago también. Eh, pues eh, aquí os explico esos secretos, y los vais a ver, y para mí fueron muy sanadores, por lo tanto yo creo que es pues, poesía sanadora, ¿Vale? Entonces vamos a respirar profundamente, a colocarnos, y yo lo que voy a hacer es un baño de gón para que conectemos más. aquí va y viene, entre la inspiración y el papel, entre el pincel y el lienzo, entre caricia y materia, entre proyecto y efecto, con intención de hacerse verdad, presente, sueño, lo memorable, con vida, certero, anónimo intento. Decía Víctor Manuel, dejo sangre en el papel. Y todo lo que escriba el día siguiente rompería, si no fuera, porque pienso en ti. Cuando escribas, piensa en quién. ¿Quién escribe? Y luego, ¿por quién escribes? ¿O para quién? El primer secreto. Tú. Y tú que conectas en lo profundo, gracias por beber del agua, por compartir el cuenco conmigo. Escribo para ti y por ti. Hemos llegado al manantial. Os brindo el gozo de estos versos. Segundo secreto. Me empeño en escribir después de meditar es un ejercicio de voluntad consciente, es una manera de crear pensamiento con la inspiración venida de otro sitio. La inteligencia del alma se pone a dar, destilar para integrar quietud sintiente, con la frecuencia multidimensional que se conecta desde los, las manos que escriben, todo ello en un estado de contemplación. Tercer secreto, de dónde surge la creatividad, la creación, el poema. Un poema surge desde la atención, los versos, imágenes, sensaciones, constructos rítmicos, música interna, me dejan una huella a seguir. Del alma se despegan brotes, el pensamiento trae frutos límbicos, el cuerpo para y a la vez borbotea. Las emociones florecen despacio. Todo se impregna de la luz. Cobra sentido el sinsentido. Lo cotidiano rescata su esencia. La energía se reúne, me concentra. La escucha convertida en un estado, encuentra en tu acción el fin último. Un poema me llama, dialoga. Elige tu voz, también tu silencio. No necesitas ser pues, estás siendo creándose el vínculo del Universo. El cuarto secreto es, escribe disfrutando. Disfruta. Siento el impulso, escribo paciente, pausado, decidido. Siento un sonido. Partir de alas de una abeja para centrarme. Quiero decir, el eco de un volar va y viene como aviso, interrumpiendo mi afán discursivo o intencionada doblez. Distraídas voces, también quieren decirme cosas importantes, como por fin, atención, calla, ríndete a tu amanecer, deja que actúe en ti, que pase que sea a través conecta y al hilo el quinto secreto no hay poesía que brote en estos días ni versos emocionados y novedosos luz de la que no pueda hablar quizás mirando música de la que no pueda hablar oyendo no hay poesía que brote en estas horas, con la lírica gest gastada de los colores, palabra pura que no puedo escribir nunca, suavidad o matices que no puedo escribir. El tiempo y los daños colaterales marcan el miedo y la inseguridad que paralizan. La primavera, matan la contemplación, los estados proclives a la desnudez. haré lo que hago, escribir algún verso, ahora ser libre, dejó de ser un sueño, escribo y tú eres. En el sexto secreto es invitación a conectar con el inconsciente, mapa de inspiración Creaciones desde lo alto, fuera del tiempo, fuera del espacio, creando tiempo y espacio, facilitando el idioma común de las pesquisas, donde ubicarnos ilusoriamente, donde posicionarnos supuestamente. El séptimo secreto. Este poema fue escrito en primavera, pero podía ser, hoy. Las palabras duelen esta primavera, o este invierno, o este otoño. Me hacen úlceras en la boca, golpean los dientes en su violento fluir, hallando un tiempo que muere al pronunciarse en sílabas. Las palabras duelen al dejar vacío, al sorprender cuando no se piensa y surgen, dejando en ascoa algún sentir el sentido. Son verbo de invisible viento afilado. Las palabras no se sienten, es mentira. Quieren dar corporeidad cuando no tienen más que una grafía para reconocerse, dibujos que no siempre duelen al verlos. Cuando saco su efímero e heriente ser fuera de la mente, cargan con un peso emocional. Todo lo tocan. Ojo. Vienen de la nada. Y a la nada te llevan. El octavo secreto sería este jadeco. Respiro luz. Respirando el sonido. Transpiración. El secreto noveno nos habla de, de, de, de gritar. Inspiro, respiro, respiro, quietud. Me inspiro, oxigeno la mente, contemplo. Me inspiro acallando la mente, Entro, salgo, voy, vengo, Fluyo, calma, me inspiro, aireo el corazón, presencia, me inspiro, silenciado el corazón. El décimo secreto nos habla de escribir en la presencia. Presente escribo, en lo presente escribo, callo memoria. Renunciamos el petón. Las palabras frecuentan la luz triste de las horas que esperan que despierte, para ocupar la voz de otro silencio. Los signos que revelen todas mis sombras. Las palabras contienen la luz cíclica de las ventanas que dejan pasar el aire con el que tú las pronuncias o el perfil lineal con que las escribes. Las palabras surgen del agujero negro de tu universo personal y de la mente voraz que vomita cuando la emoción calla el sentimiento. El secreto número 12, habla de improvisar. un verso incolor y de primavera, podría ser un verso iluminado, un verso por sí más que suficiente porque cuando brota de lo más hondo puede vestirse de flor y sonrisa, emanar su aroma de paz, vibrar en labios conectados al momento un verso que escucha al ser recitado que tú eres la estación con quien vivir el mejor verso de improvisación que surge de la quietud emotiva del silencio y que puede ser silencio no verlo voz oh, tal vez vegetal música El último secreto décimo tercero Nos dice, cuando libero mi yo interior, surge la voz de mi alma que quedó acallada. Ahora tan solo soy responsable de mí y tengo tiempo para expresarme, tal como soy, como me veo. Soy la poesía que quiero ser, soy el ser que su belleza reescribe, soy el silencio que por fin es feliz, la voz liberada gracias al verso. Y vamos a pasar a la acción con el mejor programa del libro. Conecta. Es lo que hay. Es lo que es. Bueno, pues esto es... Bueno, este tipo de recitar y hacerlo de esta manera pues, es uno de mis cosas diferenciales y, y creo que aportan porque dejan... Eh, antes, que, quería presentarme y no lo he hecho, he dicho sí, es que soy mentor de escritura del alma, mentor de espiritual, pero lo que descubrí, y aquí lo cuento, creo recordar, que soy facilitador de espacios para el encuentro. Y lo que hemos estado haciendo aquí ha sido... Un espacio, gracias a Iván, para encontrarnos. Y este libro, Zenobio, lo que te facilita es un tiempo y un espacio, porque Gordo, o sea, va a tener tiempo. <risa> eh, pero lo bueno es que si dices, bueno, voy a verlo, te estás a ti facilitando un tiempo y un espacio de encuentro. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, que quiera que el libro lo que sea, pues es ahora el momento, de acuerdo. Sí, bien. Vale. Muchas gracias.